Hola, ¿qué tal amigos, amiguísimos? Argentina, México, Colombia, España. Bueno, pues eh, hoy es Happy Monday. Estoy súper contenta, súper feliz. Te voy a compartir unas preguntas de coaching que he preparado para ti. Las voy al, a leer y te van a desbloquear. Estoy segura que si tú tomas nota con mucha honestidad, mucha sencillez, Hacia tu, hacia tu profunda, con tu profunda um, honestidad, eh, te darás cuenta que tienes más opciones, que tienes un mundo de posibilidades y que va a salir todo muy bien. Somos fuertes y valientes. Para ti que no me conoces, yo soy Carla Ornelas, bienvenidos a este canal, suscríbete, une únete a este gran equipo, une toda, toda tu fuerza. Bienvenidos, gracias, comenzamos. bueno pues ya estamos aquí Ay, con todo mi cariño para todos eh, va la primera pregunta mira consiste en esto en que yo te haré estas preguntas y tú puedes volver a repetir este vídeo las veces que quieras toma estas preguntas en serio eh, cuando ya hayas respondido yo te recomiendo que te vuelvas a plantear de verdad de verdad es esta la respuesta de verdad de verdad esto es clave. Te pregunto, cuando tú hagas, eh, des esta respuesta, tú mismo o misma te vas a por favor a preguntar con mucho cariño, ¿de verdad, de verdad estoy contestando con honestidad? ¿Es esto? ¿Es esta mi respuesta? La puedes aplicar a tu familia al trabajo, a ese asunto que te incomoda, a esa situación que te sientes bloqueado, que tienes el tema ahí aparcado, que te está afectando y que, eh, bueno, te recomiendo que recuerdes aquella metáfora de la rana que está eh, dentro de un, de un, de un coso y el agua está subiendo de temperatura, sin embargo la ranita está cómoda, tan cómoda en, ese, en esa situación que está subiendo y subiendo de temperatura. Y ¿recuerdas qué le pasaba a la rana? Pues moría, se quedaba automáticamente a, ya subiendo la temperatura a, una, a un nivel de peligro. Que nunca se dio cuenta. Si esta rana hubiese saltado y hubiese tenido un cambio brusco de temperatura, por supuesto que se podría haber defendido, pero ella se acostumbró la ranita. Entonces ojalá no nos pase esto y estemos acostumbrados, bloqueados, aparcados en un tema que sabemos que debemos de, de cambiar y de generar algo y no lo hacemos. Bueno. Pues va la primera pregunta, te las voy a leer. No me quiero equivocar, lo he hecho con mucho cariño. Por favor, aplícalo con toda honestidad a tu familia, eh, al trabajo y a cualquier área de tu vida. Bueno, esto es para que tú busques otras opciones, ¿vale? ¿Qué posibles consecuencias puede tener esta situación para ti? Justo es la que estás pensando, la que más te incomoda. Después puedes volver a hacer este ejercicio de preguntas con otra situación, si es que tienes otra situación en la familia o en el trabajo. ¿Qué posibles consecuencias puede tener esta situación para ti? De continuar como estás. De proponerte un cambio, ¿qué posibles consecuencias puede tener para los tuyos? ¿Para bien o para mal? Estoy hablando padres, hijos, familia... Uh -huh esto es cuidar la ecología de tus propósitos porque un problema te, lo puedes llevar a un cambio pero este cambio si no es positivo para los tuyos en, en corto puede ser que te generes más problemas por eso es importante que observes diferentes ángulos cómo te beneficia tu actitud tu enfoque actual en esta situación vale las preguntas más interesantes de verdad de verdad, de verdad. Responde, de verdad, de verdad. ¿Ok? De seguir como vas, ¿cómo estarás en un año? De seguir como vas, ¿cómo te observas, te escuchas y te, te sientes en 10 años? De seguir como vas, igual, en esta situación en la que tú estás pensando. Entonces, tómate tu tiempo, anota, responde y... Por favor, sigue la penúltima pregunta. ¿Qué podrías cambiar como paso número uno? Piensa, anota, responde, de verdad, de verdad. ¿Qué podrías cambiar como paso número dos? Y de verdad, de verdad, así puedes seguir. ¿Qué podrías cambiar de verdad, de verdad como paso número tres? ¿Ok? ¿Qué acciones, la última pregunta, qué acciones debes repetir cada día para asegurarte que en breve... Puedes generar un cambio positivo para ti. Bueno, con toda mi, mi mejor vibra, mi mejor energía, este es Happy Monday. Estoy un poco constipada, pero nada nos puede vencer. Somos fuertes y valientes. Sí se puede, lo podemos lograr y vamos creciendo. Somos más, somos tan diversos, tan diferentes y tan iguales. Bueno, pues bienvenidos, para ti que no me conoces, únete a este gran equipo, seguimos creciendo, mil gracias a todos, mil gracias a, a, a todos, a todos los que están en este equipo, muchas gracias, mucha suerte y ojalá puedas desbloquear todo, todo lo que necesites desbloquear, mucha, mucha fuerza, bonita semana, adiós.